En hora de la madrugada, el domingo, sábado, mes y domingo, penetraron tres individuos en mi casa. ¿Qué te llevaron? Eh, una cama queen side, un abanico, un perfume, un alato, 30 mil pesos, varios zapatos, varias zapatillas, dos blower, dos tenazas, varias sábanas. Eh, Muchísimas cosas. No, señor, estábamos, no estábamos en la vivienda. Estaba mi madre. Se dice que los jóvenes han sido liberados. Eh, no puede estar liberado porque yo acuso a Willy, que penetró a mi casa, acuso a maldito Bebo y acuso a Riquito. Y están involucrados muchas personas porque fue un robo de gran, gran magnitud. Entonces, están involucrando está muchas personas porque hay muchos compradores. Hasta en punto hasta, en punto, hasta en punto, vendieron. ¿Dónde Diego? te encontraba entonces en esos momentos? Eh, yo me gradué el domingo porque hice un taller, un taller de liderazgo que me, lo, me lo, pro, pa, patronizó, lo patronizó, me lo facilitó el colectivo y casa comunitaria. Entonces, la última clase era en el sábado. Por ese motivo, el sábado, no estaba en la casa porque teníamos un compartir que era la última clase. ¿Entonces prácticamente ya me mudaron? Sí, me mudaron. Espera de las autoridades? De la que hagan justicia. He recuperado algunas cosas, pero falta mi lato que aparezca y falta mis 30 mil pesos que es del negocio. ¿Cómo es el patrullaje en la zona? Eh, el patrullaje es un poco deficiente. Yo espero que la justicia haga su propia justicia. Últimamente la policía ha cooperado mucho conmigo. La Policía Nacional ha hecho un excelente trabajo. Domingo, o lunes, ha hecho un magnífico trabajo. Yo espero que estos fiscales no me lo suelten por dinero. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.